Buen día. Eh, Alexander, inmediatamente una preguntita. Eh, ante todo esto, nosotros, si se quiere, hemos dejado de un lado el tema de la economía y la crisis que podría enfrentar por un asunto de que ahora estamos en supervivencia, ¿verdad? Lo primero es la vida. Pero hay una realidad que, que tenemos latente, la economía, la crisis que vivimos y la, la, que, la, que, la, que, la que viene, la que llegará. San Francisco de Macorís, ¿qué nos puedes decir al respecto ante todo esto? Bueno, en San Francisco de Macorís hay una situación muy en particular, la misma crisis sanitaria en la que estamos viviendo en estos momentos, eh, podríamos decir el cierto pánico que siente la sociedad franco-macorizana eh, y, y prácticamente el comercio, a pesar de que tiene la responsabilidad de suplir los alimentos a los hogares dominicanos, pues muchos de los comerciantes, pues por tema de precaución y de cuidado de su personal y de sus clientes, ...ha optado por disminuir el horario eh, a su más mínima expresión. Muchos de ellos han tenido que, que cerrar, otros eh, han tenido que abrir con ciertas medidas. Estamos viendo cómo los principales supermercados de San Francisco de Macorís... ...están eh, abarrotados de personas realizando su compra. Eh, estamos viendo cómo en el área del mercado más de un 60% de los almacenes... ...y sustidoras que elaboran pues están cerrados... Y hay una situación de incertidumbre. Eh, y sé por, por, porque muchos comerciantes me lo han dicho, que es un momento muy difícil, que, que muchos están dando ventas y, y no han podido realizar sus servicios. Hay una situación en estos momentos que estadísticamente no se puede evaluar, pero definitivamente está afectando a la economía. Tenemos también muchos, eh, muchos comercios que no son de provisiones que... que por las razones de la situación la que viviendo, han tenido que cerrar. Y lamentablemente, pues muchos de esos empleados están en suspensión. Pero gracias a las medidas que ha tomado el gobierno, pues se le está buscando la solución para que las personas pues, que no estén trabajando, empleados que no estén laborando, pues, puedan continuar eh, cobrando... Eh, Alexander, hay, eh, bueno, eh, hay que aclarar antes de la pregunta que el ruido que se escucha es porque tú estás trabajando en tu negocio en este momento y tus empleados están atendiendo a tus clientes. La pregunta es, ¿qué medidas de seguridad están utilizando ustedes, de seguridad, digamos, sanitaria, para evitar el contagio, eh, digamos, de, a los empleados suyos y lo que pudiera provocar con la clientela que, que llega, que acude a tu negocio? Pero bueno, en estos momentos nosotros eh, por varias situaciones no estamos realizando la venta al público. En este momento estamos trabajando con pedidos que, que se nos han hecho por vía telefónica y por redes sociales. Eh, para primero, para mantener el cuidado de las mismas personas que pueden venir. Aquí Estamos pidiendo un poquito de paciencia. A aquellos colmados que les surtimos, le pedimos que, que nos hagan los pedidos vía telefónica o por WhatsApp y así nosotros poderles llevar allá o ellos venir a recoger el pedido. Con eso evitamos la, la aglomeración de personas. Con eso evitamos que, que el personal que está laborando con nosotros pueda eh, eh, pues contagiarse. Y, y estamos tomando medidas de higiene además también con el, mismo, con el mismo establecimiento, tratando de organizar lo mejor posible y de, de cuando, realizar, cuando estemos realizando una venta al público, no permitir la entrada de las personas, sino que le, le realizamos la, los despachos eh, a la puerta directamente. Son medidas que nosotros estamos tomando y que otros comerciantes que están abiertos y dando servicio por estas áreas aledañas, pues también lo están tomando para así evitar que el brote siga propagando, tomando en Soriano. cuenta de que Macorís tiene una situación muy precaria en estos momentos. Así es, así es gracias. Soriano, hemos visto que el empresariado eh, de otras localidades ya se ha sumado a apoyar esta, esta lucha contra el coronavirus y ya han hecho aportes en una parte, vemos que aportó 263 millones de pesos, eh, pero a unos 30 millones de pesos. El comercio de aquí de San Francisco de Macorís, el empresariado, ¿piensa también sumarse y hacer aportes? Bueno, eh, nosotros siempre hemos realizado aportes a diversas instituciones de servicio. Eh, de manera mensual, eh, los miembros directivos de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte y de otras instituciones del comercio realizan aportes a instituciones como el Hogar Crea, a instituciones como el Cuerpo de Fuerreros, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, y, y en estos momentos eh, no es diferente. Nosotros, por ejemplo, vimos hace varios días todos los franco-macorizanos y el país completo, vio que eh, recibimos eh, un poco más de 300 nuevos efectivos militares a nuestra ciudad. Y nosotros, el sector comercio, le está supliendo las, la, la, los alimentos básicos a ellos. Eh, además, estamos en reuniones, ayer en la tarde tuvimos una reunión eh, digital, eh, como estamos en este momento haciendo, eh, para, para nosotros hacer aportes económicos a, a, a los principales necesitadas de, de nuestra región. Obviamente habrán comerciantes que podrán aportar mayor cantidad que otros, pero sí estamos trabajando en esto. No necesariamente porque no se haya publicado es que eh, no hemos realizado ningún tipo de aporte. Lo hemos estado haciendo en parte alimentaria, lo seguiremos haciendo. Hemos estado, estado trabajando con instituciones eh, y con personalidades para apoyarle en este tipo de aportes, y vamos a anunciar más adelante un aporte económico para poder apoyar a, a las familias más, más vulnerables de nuestro San Francisco de Macorís. Por supuesto que sí. Francis, ¿Tiene alguna pregunta para estudiantes? No, no, está bien. Eh, eh, okay. Eh, ok. Julio. Julio. Julio. La tasa de desempleo que ya tenemos la información de que anda por encima del 100 en el país. ¿Tienen ustedes o tienes tú en representación del gremio algún porcentaje o alguna cantidad aproximada de la cantidad de desempleados que hay en San Francisco de Macorís? ¿Cuántas empresas han despedido a su personal en estos momentos? Bueno, el nivel de desempleo en de San Francisco de Macorís es... Eh, un poco alto con relación a, a otras ciudades de nuestro país. Eh, tenemos, eh, no tenemos tantas industrias. El, el comercio, básicamente, el empresariado de San Francisco de Macorís está eh, eh, sectorizado mayormente por el sector mayorista, por el comercio de provisiones, en su gran mayoría, obviamente. Eh, no tenemos datos estadísticos. Sí, también hay una gran cantidad de comercio informal, de personas que que salen a las calles a realizar sus ventas de productos eh, eh, en la calle y, y, y hay una gran cantidad de, de comercio informal también, pero de manera estadística no estamos manejando eh, de manera clara el nivel porcentual de desempleo que hay actualmente en, la, en San Francisco de Macorís número... Maconís. ¿Luego del COVID? Ah, bueno, luego, luego del, del COVID, eh, bueno, luego del COVID eh, estamos manejando... Eh, informaciones de, muchas, eh, de muchos comercios que en estos momentos están cerrados, que no son de venta de alimentos, pero sí se está garantizando de que esas personas que no están ahora mismo laborando puedan seguir devengando su sueldo. Eh, hay mecanismos, como dije, que el Estado va a proveer una parte, y hay otros comercios que a pesar de que estén cerrados van a, van a seguir cubriendo eh, esa, esa parte. No tengo informaciones de ningún comerciante que haya hecho despidos masivos por la situación de cierre. En este momento, en San Francisco de Macorís, por lo menos, no se ha dado. Ningún comerciante, porque ya tenido que cerrar, no ha, tenido, ha despedido a nadie. Y según tengo informaciones, eh, una, una, realizando sus, sus pagos de nómina y otros eh, se acogerán a las medidas del gobierno para, para apoyarse en este sentido. Muy bien. bien, una eh, preguntita a Carol. Carolina. A, a, adelante Fulto llamado. Adelante, adelante El sector empresarial de, sector empresarial de San Francisco Macorís emitió un documento público solicitando al Ministerio de Salud Pública que pidiera auxilio a otras naciones que tienen experiencia y simplemente el ministro de pues, eh, le dio de lado a esa, a esa, a, a esa petición ¿El sector comercio se siente bien con el manejo que se está dando de salud pública a la pandemia aquí en San Francisco? Bueno, eh, siendo objetivos, nosotros tenemos que reconocer que a pesar de del Ministerio de Salud Pública trabajar con ciertas precariedades en cuanto a... Eh, ...ellos han estado... Haciendo su labor limitada Pueden hacer mucho más eh, Consideramos que el comercio No tan solo el comercio pidió eh, Ayuda de misiones médicas extranjeras Tiene un gran número de, de instituciones y de personalidades locales Es por ello que nosotros nos sumamos Y emitimos ese documento en el día de antes de ayer Más sin embargo Las respuesta que nos dio el ministro Pues obviamente no llenó, no, no, no llenó nuestra satisfacción No del comercio, sino de toda la población eh, es cierto que los franco debemos debemos poner más de nuestra parte para, que, evi para evitar que este brote siga. Es cierto que, que muchas veces el franco está en pan y sale de manera eh, fuerte a realizar, eh, o sea, de manera asombrada a realizar sus compras, eh, eh, principalmente por el pánico que hay. Sabemos que no se están tomando muchas medidas. Eh, uno, la misma población, en un pequeño porcentaje de la población, no están tomando las medidas adecuadas. Y es por ello que nosotros, en un lado, hacemos el llamado a la población para que, primeramente, tome calma ante esta situación. Que, que solamente salgamos a la calle a, a realizar nuestras compras. Eh, si una persona eh, debe realizar sus, su labor para, para la venta del comercio, del comercio, del comercio de los productos de la carta familiar, que lo haga, pero no que salga a la calle, simplemente a compartir, a, a, a, a hacer otra cosa que no sea lo que debe de hacer. Entonces, nuestro llamado a la población para que mantenga siempre la pulcritud en, esta, en este tipo de situaciones, que mantenga siempre la, el, el distanciamiento social, pero también un llamado a las entidades que tienen, tienen que velar por el, por, la, por el saneamiento de esta situación. Eh, que vengan en auxilio a esta provincia, porque realmente no es un secreto para nadie y muchos, muchas autoridades también, funcionarios de, del gobierno, eh, se han quejado de la situación precaria en la que estamos y en la, en la situación en que el Ministerio de Salud Pública ha manejado esto. Todos vimos con indignación eh, el mal manejo del Ministerio de Salud Pública con relación a, a la señora Horaida de Villarriba. ¿Cómo es que, nos preguntamos nosotros, cómo es que una persona siendo positiva de COVID-19 pueda estar en su casa y pueda estar saliendo? Eh, no se manejó de manera muy adecuada esa parte y, y, y es por eso que nosotros eh, apelamos porque el Ministerio de Salud Pública pues tome experiencias en casos anteriores como este y pues pueda ir mejorando mejorando el, el, el manejo y la metodología que ellos tienen ante esta situación. Al gobierno que le dote de los equipos necesarios. Ellos deben, obviamente, de solicitar ayuda extranjera. Estados Unidos es la primera potencia mundial. Y ayer escuché a Donald Trump diciendo que recibió y que recibe con mucho agrado ayuda de Rusia, ayuda de China en cuanto a ¿Qué, eh, qué, eh, eh, nosotros podemos Nosotros podemos, como país, pedir a... a a otros países, y yo sé que nosotros y solicita estas ayudas, yo estoy seguro que, que las podremos recibir y en beneficio de toda la población. Es una cuestión de que no es necesario en estos momentos. Ahora mismo el país tiene 400 ventiladores, pero tiene casi mil infectados. Ahorita a las 10 de la mañana el ministro el, va a anunciar que eh, creo que un poco más de mil personas lamentablemente van a estar infectadas. Y si esas personas pues eh, se siguen incrementando en los próximos días, los 400 ventiladores que tienen en la República Dominicana no van a dar basta. Entonces, yo considero que es momento de que las autoridades reflexionen, eh, analicen lo que tenemos actualmente eh, a nuestra disposición, actuemos de manera responsable y, y si hay que escuchar el pueblo la necesita. eso es nuestra opinión al respecto. Bueno, pues bueno. La, quisiera quisiera quisiera aprovechar okay. Carolina una última pregunta, el tema de los precios, se está especulando con el precio de los alimentos, eh, los huevos no aparecen y mm. siento incluso es una impresión mía porque yo salí ayer a comprar de que en muchos lugares donde me dijeron que no había fue de manera dubitativa lo que me pareció que lo están acaparando ¿Qué, qué, ¿Qué medida, qué actitud, qué actividad harán ustedes como dirigente comercial para evitar el abuso del aumento de los precios en medio de esta situación? El, el aumento de precios de los productos de la canasta familiar en estos momentos es un crimen y yo creo que las autoridades debieran de, de, de estar atentos ante cualquier situación y, y, y presionar. Nosotros como institución apelamos siempre a la estabilidad. En el primer comunicado que hicimos el día 25 de marzo en relación al coronavirus, precisamente ese fue un llamado que le hicimos a los comerciantes. Los precios de los productos de la canasta familiar no han aumentado. Eh, no se debe de especular en ese sentido. Y, y sí debo decir que ha habido una escasez en los huevos. Nosotros eh, somos consumidores mayoritarios en la parte de los huevos y reconocemos que no hay suficiente huevo como para poder suplir la demanda del país. Y, y es por ello que en estos momentos eh, hay muchos comercios. Actualmente en, en nuestro negocio, en nuestro establecimiento, no tenemos huevo. Eh, para mañana sí se va a consumir un poco y estamos supliendo. ...a los diferentes de supermercados, colmados, bodegas y markets ...para que a partir de un ya estén disponibles. ...pero los precios no han aumentado... ...ayer nosotros vendimos el cartón de huevo a 135 pesos... ...130 pesos el cartón... ...o sea que la población puede confiar... en que cuando haya bebida de huevo allá a partir de mañana... ...había algunos... supermercados con huevo... ...pero los huevos están a esos precios... ...de 130 pesos a 135 pesos el cartón aproximadamente... No se debe de especular en esa parte, va a haber producción. Tenemos la situación de, de la demanda, una sobredemanda que hay. Lo que sí el comercio, en cuanto a la, a la sobrevaluación, eh, ha determinado que hay muchos productos que no se han vendido, eh, o sea, no son de, de venta rutinaria y ahora se ha una rutina el vender este tipo de artículos, como los guantes, las mascarillas, las manitas limpias. Hemos detectado que muchos comerciantes informales, quizá porque lo han tenido que comprar en, en, en negocios, han, han optado por venderlo a sobreprecio y eso nosotros estamos completamente en contra de ello. Vamos a seguir observando los comerciantes, apelando para que los comercios puedan uh -huh. eh, mantener los precios estables porque no han subido y, y apelando porque eh, los comerciantes informales que están en la calle vendiendo manitas limpias pues puedan vender a precios asequibles y no alterar esos productos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes acá en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias. Vamos nosotros en este momento.